Señores, las bullas del día, el sonido que, que anda en las redes y las noticias, nosotros la tenemos aquí para desglosarla de la mejor manera, a nivel jocoso, serio, un, todo un chingo, porque este es un programa ¿eh? para todo el mundo y todo el público. Fiscalía cista cita, cita, cita, cita, me fue una agencia. Cita, hecha, fue ahí, una y por eso cita a DJ Adoni para el próximo lunes, por la caravana que ha sido denominada la caravana del teteo. La Fiscalía de la Provincia de Duarte citó para el próximo lunes a Díaz Doni, luego de que éste protagonizara la noche del martes, la caravana del teteo por las calles de San Francisco de Macorís, Tenares y otros pueblos. La acción de Díaz Doni se dio a horas de la noche y en medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las prohibiciones, aglomeraciones de personas en por las autoridades del país. La fiscal Smiley Rodríguez aseguró que ya el joven fue citado y ellos preparan de manera preliminar toda la información sobre el caso posible. Vamos a escuchar lo que dice la fiscal Smiley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 Para él poder y va a tener que venir el lunes a dar la cara. Y va a tener que suspender lo que tiene el lunes, mi madre. Lo que tiene el lunes para venir a dar la cara aquí a la Fiscalía de Duarte. Lo que yo quiero es decir algo. Cuando yo hago mi mega cumpleaños, que hago un asopado, el ensanche Duarte, tú sabes, llegan 10 deltas. Hay cumpleaños mío, y la música no estaba alta, sin invitarlo sin invitarlo, que bajaron un poco la música, la música no estaba alta y llegaron entonces si no había permiso para hacer este este recorrido de este muchacho ¿dónde estaban las la policías? autoridades las autoridades la policía o no, la policía usted? haga usted un, algo allá afuera no llega la policía rápido. Entonces la policía escoltaba al recorrido. Es claro. Entonces no, no hemos visto que la vocera de, de la policía haya dicho nada. Entonces, ¿por qué no la policía? ¡Uh! Parece ahí, se acabó esto ya. Esto no se puede. Ahí está el permiso, policía. Claro. Empezó a hacer la tarde. Entonces, lo que yo me explico que nadie menciona a la policía, las autoridades que estaban ahí, porque supuestamente tiene un permiso también. Está bien. La policía, donde estaba, cuando vio sí. eso que iba a arrancar, tenía que ponerle dos guaguas en el medio. No, no va. No, no, eso no va, porque eso está prohibido. Este permiso, muéstremelo. Sí, sí. Pero no sucedió, entonces nadie menciona. Todo el mundo menciona a Donnie. Pero no mencionar a las autoridades. Yo creo ya que es un no show la mediático. policía, pero cuando tú has visto sí, sí. que tú pones una música en tu casa, una bocina y llegan de una vez. Llega de una vez. Entonces, ¿qué pasó ahí? 809-725-0505, ¿qué pasó ahí? Vamos a opinar el público. ¿Qué pasó con la policía y ese que vio todo eso y, y no detuvo porque era una patana grande y iba al paso? ¿Qué pasó ahí? Pueden opinar ustedes está mal, es muy mal la aglomeración porque estamos bajo pandemia, no se puede aglomerar personas, la gente se llenó de emoción y salió de recorrido eso está muy mal porque estamos bajo una pandemia no apoyamos eso ¿entiendes? pero yo quiero saber eso es lo único que yo quiero saber ¿dónde estaba la policía? <risa> porque eh. no, ya, porque que estamos eh, nosotros, los ciudadanos también tienen derecho a decir ¿Qué papel jugó la policía de lo buena? Una llamada. Buenas tardes, La Vega. ¡La Vega! La Vega. Bien, los guayacanes. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, bien hermano, bien. y usted, ¿todo bien? ¿Usted se enteró de la caravana de Adoni? No, estamos bien, Instituto Niel, viendo el programa de ustedes aquí en el Vuelto de ¡Qué bueno, qué bueno! De la caravana de Adoni, ¿usted la vio? Sí, la, la, la, la de Está malo por el porque está prohibido por el por, en por, por este país. Sí, pero la policía lo dejó. Sí, la policía, lo dejó. Sí, la policía está en un c***o con ellos, porque que eso no se podía. Ya, el el TTE está prohibido, eso ya. Así es, un abrazo a nuestra gente de La Vega, eh, que siempre están activos. Este programa se ve en el país entero, en el país entero. nacional ¿Cómo? e internacional. Es eh, Un aplauso, hombre, este. <clas> A lo que hemos llegado es todo gordo aquí, ¿eh? esta muchachita. Tan que no vino, sí, hoy, Que no vino, no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. No, está bravo, está revelado. <risa> si pudieran mandar en la pausa, mandar ahí 200 mensajes. <risa> ya usted sabe. Pues bien, lo que, lo que yo veo mal es eso, como que han condenado a este muchacho. ¿Me tiene Como que hay más partes que deben ser citadas también, como es la Policía Nacional. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Porque, mire. Cuando hay un cumpleaños en la calle, o algo, mandan dos patrullas. Vamos, no, no, muy decente, claro está la policía. Entre para adentro, que no puede haber. Puede haber gente en la calle. Entonces, ¿Qué pasó no? aquí con la policía? ¿Dónde estaba la policía? Que para cualquier, cuando tú te quitan los chucheros, de los carros. Con una música toda está detenida. detenido. ¿Está detenido? O no se enteran, fue de eso. Digo yo. 809-725-0505. ¿Puede opinar usted del tema sobre la citación que le hicieron a DJ Adonis? DJ Adonis. Y, y, y un tema en la palestra nacional e internacional. Claro. Entonces, o sea, que, y acabaron mucha gente a DJ Adonis. Yo vi muchos titulares sí, acabando. Sí, pero hay más gente a, a favor de Adonis, Adonis que en contra. Bueno. Yo creo que sí, tú ves, porque el problema es la citación a él. ¿Hello, buena? Hello. Sí, muy buenas tardes, mis bendiciones para ustedes. Buenas Amén, tardes, igual, igual a usted. Sí, me, me, me quiero referir a, hacia el, supuestamente, el teteo de que hubo ayer. Adelante. Antes de ayer. Sí. Mira. Relacionado a ese muchacho, es un joven igual que ustedes, también busca comida, pero no estoy de acuerdo de que lo estén jugando a él donde hay superiores, donde tienen, porque me parece que eso es un permiso que viene desde la capital, donde aquí todos tenemos conocimiento, que tampoco Ale podía patrocinarlo a él, ni darle tanta forma, donde estamos en plena epidemia, me parece a mí, como ser humano, como persona, y ser como entiende eh, sí, Está sí. muy mal hecho, súper sí. mal hecho. No estoy de acuerdo en que nadie lo llame a ni, ni ni por el estilo. Vamos a buscar los superiores, los que les den el permiso, que así, no podían hacerlo. Así es, muchas gracias, dama, por el, el aporte. Así es, usted puede llamar muy decente, como llamó la dama, claro, a opinar claro. sobre el tema, 809-725-0505. Hubieron varios patrocinadores, pero que tampoco tienen que ver, porque estamos hablando de dónde estaba la policía. Eso es cuando el pinto anda. Hello, buena. buena. Buena. Sí, a su orden. Buenas. Es para referirme al caso de Adoni. Sí, adelante. Eh, me parece que a Adoni le tiene mucha envidia aquí. Porque aquí hay muchas personas que privan al líder, que no, si convocan una convocatoria de... No, no, no va ni a, a cuarta parte de la persona que fueron ahí. Entonces, este muchacho viene gratuitamente gastando un vuelo de Nueva York para acá y entonces lo quieren acabar. Eso es envidia, tanto a él como a Ale. Envidia, que envidian a Ale y lo envidian a él. Muchas gracias por su opinión, dama. Así es, 809-725-0505, opine usted sobre la citación de Adoni el próximo lunes. El próximo lunes. El próximo lunes estará Diego Adoni aquí, su equipo de trabajo, para enfrentar la acusación que se le está haciendo la, la citación, perdón, que le está haciendo la Fiscalía. Hello, buenas. Hello. Hello. Hello, el programa. Sí, sí, sí a su orden. Ah, mejor que la policía se encargue de poner la cosa en orden. Que se pongan a buscar los matadores de la gente que matan y nunca lo encuentran. Porque cogen dinero y que se deben estar haciendo el show. Y a la fiscal que se ponga las pilas. Eh, Ahí está la opinión del pueblo. 809 725 0505 Opine con nosotros sobre... Atención, eh, vecino, si te molesta la bulla... Múdate del barrio. Y el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Ahí está te... el popular DJ. Algún consejo para dones sí. por ahí? 809-725-0505. ¿Qué opina? Su opinión personal con toda la decencia del mundo. Le abrimos el teléfono para que usted opine. opine. Este programa es del pueblo. 809-725-0505. Vamos, opina usted sobre la citación. Hello, buenas. Sí, buenas. Saludos, sí. Yo quiero opinar que por qué razón no meten preso al que hizo la marcha sobre los gays. ¿Por qué no buscan a ese? ¿Por qué no buscan el que hizo la marcha de PLD? ¿Por qué no buscan? Así es. Ahí ve, muy, muy bien aporte. Muy bien el aporte de joven. 809-725-0505. Aquí se ha hecho muchas cosas. Hay una la marcha de gay aquí? Lionel Fernández. Hoy oh, no, Leonel Fernández. Reunió miles de personas en un centro aglomerado, porque esto era moviéndose. Lionel aglomeró. fue, eh, aglomeró, aglomeró mucha gente. Y nadie dijo nada, no. 809-725-0505, la opinión que usted piensa, usted puede decirle aquí al aire, 809-725-0505, sobre la citación de Adonis. Hello, buena. Es, ayer, Hello, buena. buena. Sí, adelante. Sí, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Estamos bien, bien. bien. bien. Mejor escuchándola usted. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Su opinión sobre el quisiera tema? Opinar, ah, eh, quisiera opinar sobre el tema. Ah, okay. sí. Mira que lo que pasa. Yo, como un buen dominicano, como verdaderamente mi gente son mi gente, no importa la, la, la categoría que tenga. Pero mira que lo que pasa. Tenemos que organizarnos. La juventud tenemos que organizarnos. Si sabemos que esto está prohibido, pues nosotros lo tenemos también que limitarnos. ¿Tú me entiendes? Sí. Para fines de que verdaderamente estas cosas nos pasen. Claro. O Gracias. sea, que generalmente eh, entendemos que, que él hizo eso y entendemos dónde estaba la policía. Ok. Pero si tú sabes, haga policía o no haga policía, si tú sabes que una cosa no le está prohibida, pues... Aguantemos un ratito y verdaderamente pisemos el freno y no hacemos las cosas que verdaderamente nos vayan a causar por una u otra manera problemas. Claro, claro, claro, sí, sí, así es. O sea, yo, como un buen aparente, de y eso de la hernández y qué te digo, Macorís, o sea, son mi gente, tú me entiendes lo que yo te quiero decir. Muchas gracias, hermano, así es, tiene toda la razón. Eh, eh, antes de un ejemplo voy a poner, este es un programa, no sé sobroso, la producción de un equipo de trabajo, Amable, compañía por acciones. Si aquí sucede algo, tanto Camila, tanto Angel, yo, algo de problema, no cree usted que Amable no va a bailar ese merengue, porque Amable es que nos prepara a nosotros los, claro, temas, los temas, y todo cualquier problema es la producción que nos problema. vamos, pandesea. Exacto, ¿tú ¿entiendes? Entonces, si yo estoy en mi casa, oyendo música, ¿verdad? Yo a la policía, no, usted tiene que, policía decente, que hay mucho. Sí. Que hay policía bueno. Muy bueno. No, tienen que entrar para adentro, porque no se puede estar esto que afuera. Así mismo debían no decirlo. Sí. Para, y el permiso suyo para, para este camión, véalo ahí, si hay Permiso. Ok, está bien, siga. Si No hay, no tiene que pagar la música ya porque no hay permiso. Y se están aglomerando muchas personas, líderes. Oye, ya, pague eso. Estamos en una pandemia, usted lo sabe, ya. Eso tenía que decir de esta. <risa> ya. O la policía. <risa> Pero no lo hizo. ¿Eh? Pero no lo hicieron. 809-725. 0505, -05 -05. <risa> Bueno. Sí, sobre el tema. sobre el tema. De Adoni. Yo no soy tan fan de Adoni. Okay. Por la vaina, que yo tengo un vecino, que ese tipo de loco, a las 6 de la mañana, con un radio a toa. Si te molesta la vaina, uno te dice me dan ganas de salir entre las tiros. Pero, eh, en, por otro aspecto, a Adoni ellos le dieron un permiso en Santo Domingo, ¿tú me entiendes? Estaba legal, muchachos, lo que pasa. Es que tú sabes que estamos en un campo y la gente cuando hay bulla hay un motor y se mete En <risa> el ratito tú tienes 200 mil gente siguiéndote. Ya tú sabes. Gracias, gracias. Mano. Pero Adonis no tiene la culpa de, de, de, de eso. Claro, pues. ahí llamó el vecino del Pinto. ¿eh? Para que te veas cuando haces de su desorden el Pinto. No tiene la culpa a DJ Adonis. eh Pero también, porque yo, yo creo que a, a DJ Adonis se le quiere hacer una maldad eh, por, por, por, por cómo él está ahora. Porque Toquicha cantó en vivo, le cantó en vivo a la, a la, a la comunidad gay. ¿Y por qué no la citan a ella también? Hello. ¿Por qué no la citan? Hello. Sí, hello, buena. Buena. Sí, ¿Opina sobre el tema? hermano, eh, yo quería opinarle que... A mi parecer, ahí lo que hay una confusión. Porque, si ustedes se dan cuenta, al principio de, de, principio de la actividad, hay una policía cortándolo porque era algo era algo formal que iban a hacer, lo que pasa es que se le salió de, de, de control. Eh, eh, el interés de ERA, porque el interés de ERA hacer algo eh, eh, para que la gente de su casa eh, eh, viera la actividad, pero imagínate, ¿sabes cómo somos aquí en San Francisco? que porque nos gusta demasiado apoyar pues, a la persona y, y estamos falta, estamos falta de eso, por pues, la cosa de la, de la pandemia, pero ese muchacho para mí no tiene nada que ver con eso. La, es. intención, la intención de él no era, no era hacer esa numeración de personas. Sí. Gracias. Sí. Mu muchas gracias, muchas gracias. La opinión del pueblo. Yo soy 0505 y lo que dicen que él no decía lo de la vacuna, Sí, sí lo decía, porque hay mucha eh, gente y comunicadores que, porque bien otros comunicadores embarrados ahí, quieren hacer leña de algo caído. Se vacúnense, vacúnense, vacúnense para que salgamos de esto, por favor. Entonces él sí lo decía, ¿entiendes? Porque hay comunicadores también que quieren coger sonido sí, con esto. Y sí, eso sí. se ve como muy desagradable, como eh, falta de criterio. No está bien que esto sucediera. lo buena. hello Sí, buena. buena. Sí, a su orden. Bueno, mi hermano, es para opinar acerca del... El, sí, okay. adelante, líder. Sí. sí, yo pienso que hasta la fiscalía se le va a salir de control de eso cuando ese muchacho venga. porque ¿Vale? esto es algo que... Ese muchacho está ahora mismo en el gusto popular del pueblo, el fenómeno bien yo creo que se le va a salir de control también a la fiscalía cuando él sea citado, Miren, bueno esto es todo Así es, así es hermano, sí, esperemos que no, sí. que todo bajo control y él venga con sus abogados a hablar, porque la fiscal yo creo que es una persona muy buena y, y, Sí, pero y él, él no se refiere ahí. tanto a eso, él se refiere a la, eh, a la aglomeración de personas que van a ver frente a la fiscalía que también sí. va a ser otra vaina y nadie sí, va para el pueblo a defender No, de no, no, que andan andan unos flyers hay una cosa, diciendo que el lunes, que esto... Entonces ¿ves? entonces no. va a haber otra aglomeración de personas y DJ Adonis no tiene, no tiene culpa de eso, porque él no tiene culpa de que el pueblo lo quiera y lo defienda, ¿verdad? ¿Eh? Entonces eso es lo que nosotros debemos tomar. Que hay hacer. que Mira, evitar. A Adonis surge, para el que no lo conoce, surge cuando empieza La cuarentena. La cuarentena. Es un joven DJ... Igual que muchos DJ amigos mucho de nosotros. Saludos ¿Eh? a DJ Cap mío. Otra Hello, llamada, otra llamada. Hello. Hello. Sí, opinas sobre el tema. Hello. Hello. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas Atención vecino. Si sabe, di un préstamita, préstame tu cuarto para ayudar a ti. Señores, ahí está. No es así, eso es una chercha la gente. Entonces Adonis surgió en los tiempos de pandemia, que la, no podía no salir ninguno. No, yo, yo no, yo no voy a ir de eh, pandemia. No podía salir la gente. Entonces buscaban a YouTube. ¿Me entiendes? Buscaban a YouTube y salió el muchacho y se pegó. En Estados Unidos él cargaba una caja en almacén, como un trabajo cualquiera, el trabajo cualquiera. Y de hobby, eh, eh, hacía lo del DJ y se pegó feamente. Toda la, óyeme, eso no te teo. mira, toda la pandemia la gente disfrutó de este muchacho, le mandó alegría con, con algunos, ¿cómo se dice? Eh, algunos coros Ahí que he armado. Coros. ¿Entiendes? Entonces la gente ha disfrutado eso. Yo he visto señores defendiendo a este joven, personas sí, mayores. Bien, ¿Entiendes? Entonces debemos ser más flexibles, no podemos llevarnos de algunos de algunos eh, reporteros y, y alguna gente que lo que quieren hacer daño porque vieron otros comunicadores ¿entienden? entonces esto debemos nosotros eh, eh, tomarlo de conciencia es, eso estuvo mal lo de Adoni pero se salió de la mano. La, la intención de él y de su equipo era llevar alegría a San Francisco de Macorís mientras San Francisco de Macorís está pasando por un mal momento, eh, donde hay muerte, donde hay sangre, ¿qué pasa? Adoni con su intención para que la gente se vacune, y para que disfrutara de su evento, porque él cobra bastante caro y lo hizo gratuitamente. Esperemos en Dios que el lunes pase todo normal y no haya eh, ninguna sanción fuerte para Donnie. Esperemos en Dios y ese es todo lo deseo de nosotros como claro, equipo. Claro, claro, porque al final el, del día día el, hombre, el hombre no tiene culpa de eso. Hola, buenas. Sí, bueno. Sí, opine sobre el tema. ¿Por qué eh, la que quiere meterlo preso ahí? Eh, no en cuarentena, que siento su, su vaina. Mataban en los partidos, nadie me quiso, nadie me nada preso. Ahí, ahí está la opinión del pueblo. Señores, muchas gracias. Eh, muchas gracias por, por ese cariño, ese calor que nos dan con nosotros. abrimos el teléfono. Vámonos a una pausa y retornamos en breve.